Buenos días, seguimos en Gran Canaria Accesible, hoy viernes nos encontramos ahora con otro de los colaboradores, otro de los compañeros que está participando con nosotros, ¿nos dices tu nombre? Mi nombre es Sergio Pires, Sergio Pires. bueno y este es mi signo, Sergio. Sergio, ¿y de qué entidad vienes? Yo vengo de bueno de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias y bueno su nombre, sus siglas son Fasican. Bueno y me dicen que has estado por aquí participando y creando algún, alguna dinámica, ¿no? Al, alguna batalla por aquí. ¿Qué has estado haciendo? <risa> sí, sí, a ver, ayer estuvimos con un grupito de mayores que bueno, con, que está relacionado con la feria. Y bueno, esto, he estado de apoyo con ese grupo de personas mayores, con el curso de cocina, el taller de cocina que se impartió, cómo prepararlo con esa persona sorda, que bueno, que es analfabeta, pero que bueno, que sabe muy bien cocinar. Entonces estuvimos informando un poquito para la que la gente pudiera ver y los niños también pudieran ver cómo las personas mayores se desenvuelven y cómo hacer, eh, se desenvuelve la cocina sin saber leer ni escribir. Eso quiere decir que también nosotros, como personas sordas, analfabeta podemos hacer todo. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué te parece la feria? ¿Cómo ves este ambiente? Muy bien, la verdad, un éxito, muy bien, la verdad que es la segunda vez que participamos y esperemos que esto no quede aquí, sino que continúe. Y este año va de mayores y casualmente, eh, para, es la, para la próxima semana, nosotros, la federación, participamos junto con la Confederación Estatal de Personas Sordas en un encuentro de mayores que se va a organizar en Tenerife, en el sur de Tenerife, eh, en Aro, Arona, en Arona, vale, en Tenerife en el sur, ahí habrá un encuentro a nivel nacional y todo el mundo puede participar, van más de 100 personas sordas mayores y de Gran Canaria van 6 mayores. Entonces, bueno, estamos en este momento animando a todos los mayores para que el lunes se unan a ese encuentro. Entonces, convocamos, ayudamos a convocar el lunes en Arona. Puede ir cualquier persona interesada, ¿cierto? Sí, sí. Sí, pero eh, la participación está abierta, por supuesto, antes hay que escribirse tú sabes, como todas las organizaciones, para que salga bien, se hace una difusión. Para que todo a nivel nacional, que las personas que quieran participar, todas las comunidades eh, se, han, se han hecho grupos. Bueno, de, de Canarias, aquí hay de Gran Canaria, exactamente van seis personas, de Lanzarote, una y de Tenerife, tres. Así que habrá participación por todos los lados. Y el resto, bueno, que vendrán 90 personas de la península. Así y Si yo. yo quisiera inscribirme, ¿a dónde sí. voy? ¿Quiere? Ay, primero tendrías que, bueno, pues eh, tendrías que eh, apuntarte previamente y después lo que pasa es que, claro, la, prefer la prioridad, hay unos requisitos que la se pone y bueno, también podría participar cualquier persona. Si eh, cumples con los requisitos no hay ningún problema para acceder a ese encuentro y se te avisaría para que acudieras a Verona, por supuesto. Pues muchas gracias, sí, muchas gracias. intentaré buscar ahí en la sí, web. Sí, eh, la página web eh, eh, FACICAN, bueno, que es la Federación de Asociaciones de Sordos de las Islas Canarias, y ahí en la página web FACICAN podrán ver toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, a ustedes. Encantado. Un placer.